Hola, bienvenidos una vez más a How To, yo soy Cristo León, hoy les enseñaré cómo crear una cuenta de Gmail de Google. En la página de Google pueden ver que aquí está el icono para ir a Gmail o pueden directamente escribir acá gmail.com y los va a llevar a esta, a esta página que es la versión del correo de Google. En donde dice crear una cuenta le vamos a dar clic. Es gratis y sencillo. Esta es la base de datos donde vamos a poner nuestro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Angus uh, Dumas. Y ponemos algún nombre de usuario que nosotros queramos. En este caso voy a escoger Angus Dumas 1. Aquí puedes comprobar la disponibilidad si nadie ha tomado este, este nombre. Aquí me dice que Angus Dumas está disponible. Pero si yo pusiera Angus, me diría que no, que está mal. Entonces me voy a quedar con angus dumas 1, compruebo que está disponible, escribo una contraseña que tiene que ser mínimo de 8 caracteres, y si yo pongo solamente números, por ejemplo si yo pusiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me diría que es demasiado débil, porque es una contraseña muy fácil, entonces tienes que poner algo que sea una combinación de números, letras y un diferente orden, para poder sacar una configuración óptima. Aquí tienes que elegir una pregunta de seguridad, la que tú quieras. Tiene la opción de que puedas escribir tu, tu propia pregunta, algo así como... Eh, ¿Cómo me gustan las flores? Lo que tú quieras. Tienes que poner una respuesta. Y el correo electrónico al que quieres que te lo recuperen. la ubicación México. Y después aquí vas a tener que poner esta, que es una clave que se autogenera. Aceptar todas las condiciones de servicio y le das en acepto, crear mi cuenta, y eso es todo, listo, en pocos minutos tendrás tu propia cuenta de Gmail, gracias.